Este es el cuadro titulado Mujer planchando. Las nuevas técnicas de análisis han permitido a los restauradores encontrar debajo este boceto. Se trata de un amigo del pintoral que retrató en muchas ocasiones. El artista malagueño tenía entonces 22 años y muy pocos recursos. Yo me acuerdo una de las veces hablando con Picasso me dijo así de Sorlayo, oye Juanes tú subes la cantidad de dibujos que yo quemaba para calentarme. ...no es el único, Goya ha dado varias sorpresas... ...debajo del retrato de Ramón Satué... ...se escondía un militar napoleónico... ...o una mujer de identidad desconocida... ...que fue repintada para reflejar a jovellanos... ...también Van Gogh pasó a apuros económicos... ...pintó esta naturaleza muerta sobre una escena con dos varones... ...o el retrato de una campesina que tapó con hierba... ...algo bastante frecuente. Yo creo que hay mucho más patrimonio... ...sobre todo bodegones... ...muchísimos bodegones que han pasado por nuestras manos... ...y sabes claramente que debajo tienes otra pintura... ...no bueno, es que no tienen tampoco mucho, mucho interés artístico". En su taller de restauración Aureliano se ha llevado sorpresas como esta... ...cuando trataba de recuperar el óleo de este lienzo... ...desveló gracias a una radiografía la presencia de otro dibujo... ...era la cara de un hombre... ...una figura completamente diferente... ...sin duda el autor no sospechaba que algún día descubriríamos su secreto.